que más me conviene. Amén. Único Señor de lo criado, Dios celoso de las almas, yo te ofrezco los méritos de tu Hijo Jesucristo, que llevado del celo de tu casa, veneración y culto de tu nombre, arrojó a los sacrílegos que profanaban tu templo, y a su imitación, tu esforzado mártir San Blas, desprecio a los ídolos del tirano, confesándote a ti, Dios único y verdadero, y te suplico por los méritos de tu valiente mártir, me des gracia para confesar tu santo nombre, sanidad en la garganta, para bendecir y cantar tus alabanzas, y me concedas lo que te pido en esta novena, para honra y gloria tuya. Amén.